Hola a todas, estamos en un nuevo video del zoo. yo soy su, ya me conocen, así que empecemos En el video de hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema, lo tengo acá Al nuevo tema de G-Edit, Villa Desvanecida eh, Nada, lo sacó ayer, en realidad yo ya lo escuché, es mentira que es una reacción, perdón Pero, pero nada, lo vamos a estar viendo eh, Lo sacó ayer, es su primer tema Está recién empezando y nada, si quieren que reaccione a un tema de tuyo o de algún amigo que conozca, que esté empezando la música o que necesite apoyo en sí, eh, déjamelo acá en los comentarios y vamos a estar reaccionando el siguiente video. Eh, así que nada, vamos a empezar con, con la reacción a este tema. G-Edit en vida de Vanecida dice así. Ver tu cara en mi esquema, el orgullo no está en mi vena, la zanja se queda en tu sistema y la vida. descarta ata, ataca a la venta queda tu cara detonando a mi yo vengo acá ese es su nombre en realidad me cae una gota perdida caída nunca te ida no vuelva mi vida me largo de acá devanecida veo su envidia que asco lidiar como tu amiga la razón no razona su lógica otra historia queda la memoria por nos asusta su nombre, espanta trayectoria De espalda arrastra, escupe araña Lo tapa, está clara la vista como una santa Su arcoso rebota en forma de oso Qué glorioso queda su antojo gozando de todos nosotros Enfrenta con predisposición y anticipación Le agarra el bajón cuando te ve mucho mejor Trata de esperarte en tu entrada. entrada, entrada. ¿Cómo dice she ¿Eh? Aguas por terreno del agua Mientras una voz te dice que Ando acá para allá No tengo recursos al caminar Tengo una buena voluntad para levantarme Y una garganta vacía, gritando razones sin vida Una persona creada por una envidia Desvanecida, veo su envidia Desvanecida, veo su intriga Desvanecida, la veo sin vida, sin vida con una lengua poco fluida, ya jodida, leída y torcida, casi sin vida, burlida, queda vendida, conducida por la mentira, sufre una fuerte caída aplicada por ella misma. Desvanecida, veo su intriga, desvanecida, veo su envidia, desvanecida, la veo sin vida, sin vida, sin vida. Desvanecida, veo su intriga, desvanecida, la veo sin vida, También, que <risa> lo hice ya, ¿no? Pero, nada, muy bueno el tema, chicos. Muy bueno el tema. Me di cuenta de un detalle que no me había dado cuenta cuando lo escuché la primera vez. Me di cuenta ahora. Eh, es que cuando arranca el segundo estribillo, el estribillo muy piola está Pero en el segundo estribillo ya arranca de una forma distinta, ¿no? La vendida, conducida por la mentira. Sufre una fuerte caída aplicada por ella misma. Desvanecida. Y acá entra el segundo estribillo, ¿no? Desvanecida, no, acá No, acá ya está por terminar. Para. Sin vida, Acá, como que se escucha. Se escuchan de fondo. Hay como un pájaro, un. Un ave como que hace llamamiento. Que hace. Dice re mal, ¿no? Pero. Pero escuchen. ¿Se escucha? Es ¿no? Lo que digo. Parece un pájaro en presa? O, o sea, buscando presa o llamando a alguien. O. ¿Cómo es el silbato este de los churreros? Eh, y como que suena como el que le añade un toque más de, de piscina, ¿no? Y sí, más que nada es como, como un pájaro, está Muy bueno. Y otra cosa que noté es que hay como un. Que yo pensaba que era mi compu. Que hay como un efecto de. No sé si será a propósito, espero que sí. De, de error en el. En el típico error de compu. Ir Por acá, el antes del estribillo es. en tu acá. entrada. ¿Cómo dice No Ahí. ¿Ves? Antes, de, cuando, cuando dice el. ¿Cómo dice She-Edit? Ay mira. Y se escucha encima como a la izquierda. Así que creo que sí es un efecto que ponen como de robo de Como que son algo así, ¿no? Eh, también detallitos, ¿no? Que, que le va metiendo el. El Kisoluit. No sé quién habrá sido. No sé si lo pone acá en la descripción. Eh, no. Pero. Creo que fue. Jo ah, lo hice acá al final, ¿no? A ver Dream Music. Dream Music No, pero acá ahí -E -E produce J produce ahí está Bueno, Jay produce Añadí un par de efectos ahí que están muy buenos Y nada, muy bueno el tema, loco Aparte de su primer tema acá Está She edit Vida Vanecida. Eh, Siganla en YouTube eh, Todavía no tienen los temas en Spotify Ni en ningún lado Pero los tiene acá en YouTube Bueno, este tema, el primer tema y, y nada, recuerden que si quieren que reaccione a algún tema de que sea o tuyo o que de un amigo tuyo que esté empezando O de alguien que vos pienses que necesita apoyo o lo que sea eh, Tipo alguien que esté empezando, no tipo Paulo Londra eh, Dejalo acá en los comentarios y nada, vamos a estar reaccionando en el siguiente video Así que nada, hasta acá el video de hoy, espero que os haya gustado Acuérdense, den like porque me motiva, compartan el video porque me ayuda Y suscríbanse porque... No sé. Chao.